Muy buenas a todos, vikingo Seguimos aquí con Con Sigur Y con su perrito Así que, bienvenidos a Assassin's Creed Valhalla Aquí vuestro hombre Bandolero 7.0 Continuamos aquí donde lo dejamos, ¿vale? Vamos a ver Sigur ¿dónde está? ¿Qué? que. es ¿Qué? ¿Este ¿Qué malo? Un oh, muñeco, un oh, muñeco. Es un muñequillo. <ríe> Hay un muñequillo ahí. <ríe> ¿De aquí Aquí está, aquí está el seguro. El El asesino, el asesino. Será un lugar magnífico Quisa. para trabajar, Eivor. Venga, vamos. Gracias. Si tu labor nos beneficia, me ocuparé de que puedas llevarla a cabo mientras vivas entre nosotros. Os beneficiará, ya que compartimos una causa y un enemigo. Han hundido las zarpas en el corazón de Inglaterra. Si los destruimos allá donde tienen más poder, te resultará mucho más fácil tejer alianzas. Parece la costa en este. En donde no operan sin impedimento alguno. Inglaterra. Si logras erradicarlos, toda la ciudad estará en deuda contigo. Le haré saber tu idea a Randy. Quiero conocer su opinión. Bien. Pero antes, hay algo más que quiero Hola, compartir pañete. contigo. Saludos campeón, gracias un por el like. No puedo mostrártelo aquí. ¿Querrías acompañarme? Venga, claro que sí. Eso haré, adelante. Venga, vamos a ver. Eliza, que esté. Aquí no hay nada, parece... Pues sí. Y que le todas estas cartitas y todas estas cositas, ¿vale? Mira aquí tenemos cositas guardadas rápido. Vale, meditar. El dracar. El cuerno. La torchilla. La capa. Y el caballo. Vale, ok. Cerramos. Siento que respiras con pesadez, Hitham. ¿Todavía te da problemas tu herida? No hay nada creo, más, se... ¿no? Ahí el simbolito del, del Valhalla y la del mapa Así que Me vamos a ver. Que sí. Siento un dolor en el pecho Para el que no tengo ningún remedio Descansa pues Mientras tu mente siga estando aguzada Aquí algo, ¿no? Bueno. Aquí, supuesto, Aquí va. Aunque no quiero Moncaña, disgustar tío. a mi mentor ¿De veras arriesgarías tu salud y tu vida para complacer a Basim? No lo comprendo No espero que lo entiendas <risa> Cuando llegamos Noté una sombra de sospecha Malito caché los... Cachelama De duda De recelo alto no bueno hombre no solo una observación ¿Es que son tío cerdito y el perro no porque se van los cerditos para el agua tío y yo tiras para el pueblo hombre estás en condiciones de manejar este barco sí el cerdito aquí no te preocupes tan solo me fatigan los esfuerzos prolongados Ven. la energía se me agota bastante rápido Vámonos. <ríe> Ojo. No poca flecha, pero bueno. ¿Y cuál es ese regalo que quieres dar? No te lo daré yo. Ah, no le hemos dado. Es un regalo que debes darle mal Más acertijos. Siempre tan ameno. No te creas tú que no le voy a dar, eh. No es un regalo Que se da Ni se recibe Es un modo de vida Me quedo igual Es tú que no le voy a dar Es algo más fácil De demostrar Que de desprender? Entonces esperaré Se me va Ahí arriba Toma En toda la cabeza En toda la chorla no es ¡Hombre, hombre, no a a ¿Qué es esto? Parece es que es un cine O algo Un pato <ríe> Me lleva la flecha Corazón, sí. Venga, a escalar por aquí, a ver si nos deja. En el aire, o entre <risa> Lo llama salto. Perdemos comba. Estamos escalando una colina muy empinada. Eh, y hay otro. De nuevo, ahí está la sombra de la... Y otro que se sobrevolando por ahí, pero bueno, que no se nos vaya. Por... Ahí está, ¿Viene otro? No. Sospecho que pretendes tirarme de este acantilado. ¿Me equivoco? Avísame cuando vayas a empujar. ¿Y la sorpresa? Vale. ¿Qué ¡Oh! es tío? voy de mineral o qué? Mineral de hierro. Vale. pico de garza Esta vez sí me ha dado pico de garza Antes creo que no me lo dio, ¿eh? Son garzas Ok, vamos para allá <ríe> Es que está chulo lo de la caza también Está muy entretenido Ok, vamos ¿no a ver que nos encontramos por aquí Una frambuesa Vamos mora Estamos al máximo Para ejecutar con éxito el salto de fe Debes ah, entregarte vale. a algo mayor Los El salto de fe, a ver si no lo enseña algo Debes entregarte a ti mismo Abraza la esperanza de que la muerte No te llegará antes de tiempo Créelo y no temerás a nada La vuelta, ¿verdad? Nuestra da. muerte ya está determinada Entrelazada con el tejido del mundo Temerla sería un desperdicio vamos a de miedo y adelante? Bien, mente está lista para aprender esta lección pájaro ahí Bueno, pues nada Seguimos Vamos a ver El otro del águila era Nuestro acompañante Nuestro ahí El asalto de efecto Mira hay mineral ahí también Como llegaste ahí Madre mía Escalando seguro Yo saltaré primero A mi señal Deberás seguirme. Confía en tu fe. Vale, en tu salte fuerza, de fe. Y entonces volarás. ¿Quieres que salte? ¿Desde aquí? Sí. Si voy a volar, preferiría tener alas. Gracias por la lección, pero... Aguarda y observa. Ahora verá. Ahí va, tío loco. ¡Hitham! ¡Loco, descerebrado! ¿Estás herido? Mi A la paja. paja. Y el suelo era lo bastante blando. <ríe> Jamás había visto esta tuya. No alimentes tus miedos, domínalos. He sido testigo de mi muerte en una visión. Todavía no es mi hora. Ojo ahí. Tenemos que saltar ahí abajo. Venga. Como aquí. Vamos. Ahí estamos, chavales. Salto ahí del de, de asesino. Ve. ¡Ya! Yeah! Una caída perfecta. ¿Qué has sentido? No mentías. He sentido. Lo Yo puta. sería a la vuelta el pavo. ¿Dónde va? Para mí mismo. Ahora. Mira para Gracias por enseñármelo. No hay de qué. Y gracias a ti, Aibor, por escucharme. Ya se nace este de. ¡Día o! Sagrado? Todos los ocultos deben superarlo sí. Hasta donde yo sé, así es Es un rito de iniciación Que se remonta y antes del y... nacimiento de Jesucristo trucha y... que no vea, tío Lo si te viera ¿Cómo, ¿Cómo corre con la Pero barca ahora? no es mi propósito en Inglaterra Basim <ríe> y yo venimos a por una presa mayor La orden de los antiguos Exacto ¿Recuerdas el medallón que le arrebataste aquí? <risa> ese es su símbolo Son una plaga y esperamos desterrarla de este mundo. Vale. Como nosotros actúan en secreto. Qué bien se, se ve, es, eh. Es Los rayos del mundo, sol. No liberarme de sus grilletes. ¿Y la orillita? La orden no es la única que ansía gobernar. Sigurd y yo buscamos lo mismo. Tiene muy Una buena pinta, eh. El juego y el honor que trae consigo. No te compares con esa gente. Lo único eso que charla mucho. No Hablan más que Castelar. no tienen humanidad. Y sin embargo ocupan muchos de los... Pero bueno, no nos quedamos porque viene traducido si y doblado. Así que... Por la seguridad de tu clan. Nada Entonces, de quejar. Tal vez me interese ayudarte. Lo entiendo. Buscas alianzas. Quieres librar Inglaterra de su podredumbre. Compartimos esperanzas y una misma causa. Tal vez creas que esta tierra la gobiernan la ya y incompetentes. Y nuestro Pero pueblo... Bien, la aldea del cuervo... La mano invisible de la orden es omnipresente Tenemos que mejorar todo, todo esto Y emponzoña cada estrato de la sociedad ¡Este asesino! Desde humildes Toma. pescaveros hasta ricos mercaderes, <ríe> Desde opulentos zens hasta reyes inservibles La orden lo corrompe todo Otra vez aquí eh, Pues nada Misión completada supongo Basín me ha encargado una tarea ¿Tú qué era me Buscar a la orden de los antiguos en los rincones más oscuros de Inglaterra Y eliminarlos si colaboramos para lograr ese fin, ambos saldremos ganando. Tú gozarás de más influencia en los reinos de Inglaterra. Y tú te llevarás unos cuantos medallones. Exacto. Deberías empezar en Lunden. Me han informado de que la orden pretende apoderarse de la ciudad. Hablaré con Randy de este asunto. Y mientras estés allí, busca nuestro símbolo. Hace siglos, los ocultos construyeron guaridas por toda Inglaterra. Había seis, secretas que tenemos si que encontrar, también. Regístralos en busca de documentos que lleven ese mismo símbolo. Me serán de gran ayuda en mis estudios. Eso haré. Gracias, Gitan, por todo esto. Eh, pues ya sabemos ahí. Vamos, orden de lo antiguo, 1 de 4. Es una sociedad secreta de paganos que se ha infiltrado en todos los estratos de la sociedad para difundir su visión dogmática del mundo. Para acabar con ellos, busca las pistas que hay repartidas por el mundo Fanáticos Los fanáticos son mercenarios que ayudan a la orden a imponer sus decretos Encuéntralos y elimínalos para obtener pistas acerca de la identidad de los miembros de la orden Madre mía Desvelar y eliminar También puede obtener pistas forjando alianza, explorando Inglaterra y ayudando a quienes lo necesiten ¿Está chula Otra alianza cuando encuentres todas las pistas relacionadas con un miembro, su identidad se revela y podrás darle caza. ¡Ojo ahí, eh! Primero te lo desvelamos y luego lo eliminamos. Y este jerarquía de la orden. Los miembros de la orden siguen un sistema jerárquico. Asesina palatinos. Serán paladines y clérigos para obtener información sobre sus maeses. Sobre sus señores. Hasta que logres desvelar la identidad del gran maese de la orden. Vale. Ok, y ahora qué... La flecha, hemos encontrado una pista, ¿vale? La brújula. La quilla, una de 6. Unta, hijo de unta. Asesina al Talí. Se encuentra en el pueblo, en el mercado del pueblo de Leicester, en el Leicester 6. Este asesina es la vaina. Se encuentra en el campamento militar sajón de Udbe. Al otro del lado del río que hay al norte de la ciudad de Cambridge, en Cambridge Shire. Ok. ¿Y este por qué está en rojo? Ah, pues viste, ya lo hemos derrotado, ¿vale? Este fue el primero, el que este, el cruel. Vale. Esto es identificar y tal. El báculo y la punzada. Bueno, bueno. Yo creo que deberíamos ir ya por este, ¿eh? El que está primero. Ahí en la línea de sucesión esa. La vaina, la paladina marcar blanco. Mira, pues ya lo tenemos marcado. Vale, tenemos que ir para allá. Yo creo que de momento ya está. Vale, Sesión completada. Ok, 3400 de experiencia. No, dado de... Punto de habilidad. Destruir la orden Seguir misión Esto no que no sé porque no se me quita Vale, porque hay que darle Hay que... Hay que buscar aquí las pistillas de rollo Vale Continúa la historia para allá la siguiente pista, ¿vale? Ok, pues se tiene a Este 3. La brújula viene de Francia. Bueno. El báculo. Todo esto, ¿eh? Hasta que Rellenemos todo Aquí la base de datos Las facciones Es lo que hemos descubierto ahora orden de lo antiguo Ahí está Aquí los tutoriales Vale De los antiguos y los fanáticos Vale, hay que matarlos también Por lo que se ve Modo foto Ah, no, sí, sí, sí Ok Ahora las misiones Tenemos la de los hijos de Rana, ¿eh? Yo que iría por este ya, ¿no? El Eibor Cuenta Sigur y habla con él Esto también mola, desde luego A destruir la orden, pero Sería esta Vale Cuenta Sigur y habla con él Iremos presa. eso Tenemos dos puntitos está por aquí? ¿Por qué no va por aquí? Por aquí no puede todavía, por lo que sea, no, no puede. Está de ahí arriba. Tenemos que abrir por ahí, o yo qué sé. La Senda del cuervo. La pieza de equipo del cuervo. No sé si la llevo entera o qué. Esta podría estar bien, o qué. Puñalada trapera. No sé. Vale. Y un poquito de salud. Esta ya no tenemos más puntitos. Vale. Venga, Sigur el al noreste a un pueblo llamado Recto. Vamos a ver dónde está el seguro este. A 3000 metros. Así si podemos viajar. Rápido o algo, ¿no? Madre mía, de puntito que tenemos ahora, tío, por descubrir rollo. De tesoro. Este hombre. Aquí. Cerca, entonces, ¿no? No, está aquí La de rana, aquí está Vale No sé si ir de... De esta en de esta Podríamos viajar rápido aquí Encontrar este de aquí Que no lo tenemos sincronizado Y vamos a ir para allá Aquí tenemos un... Tesorillo, ¿eh? Pero bueno, vamos para allá A ver, qué no encontramos... Lo que no entiendo mucho Porque sale esto de aquí, tío Vale, si llevamos las cinco piezas equipadas Del mismo atuendo Pues nos da un bono Vale La ventaja de los atuendos A ver Cómo Se agacha Bueno tenemos marcado allí? ¿La hecha hasta, no? ¿O qué? No, no, no Allí tenemos marcado Y luego aquí cerquita Tenemos ahí un Un tesorillo Que interesaría cogerlo Y luego ir para allá A la otra torre o... Venga, nos tiramos ¿Vale? Un salto de fe Venga Pues ahí Tenemos mi caballo estamos estamos <ríe> parece chavales Ya cambia, ¿eh? Venga, vamos para allá Sin caernos No me quiero parar mucho a cazar ni nada Si no, no llegamos Salen ahí cosillas, ¿verdad? El conejito y tal ¿Dónde sale todo esto? Tío, que se... Del Animus a ver, yo creo que aquí debería de haber un tesoro, ¿no? Aquí. A ver. No. A ver. No sé ni bajarme del caballo. ¿Esto qué es? Este Explorar anomalía. ¿Será esto? Tiene del ánimo o algo. En la máquina. Mira, mira, mira, mira. Es ella la que maneja todo el cotarro, a ver. <ríe> Ojo, está ir secreto. ¿Has visto esto? Sí, qué raro. Es una especie de anomalía. El resto de la simulación está congelada. Por aquí cerca veo un paquete de datos suelto. Voy a ver si ya. Pero con cuidado. Ni siquiera sabemos qué es eso. Ay, que me caigo. Ojo, eh. Estructura inestable. Antes de estabilizarla con un rayo de luz. Vale. A ver me caigo. Interactuamos. ¿A dónde? Hay que llevarla. Esto, tío. Ah, vale, vale. Ahí. ¿Alguna más? Yo creo que aquí, ¿no? Vale. Suelto. Utiliza la estructura inestable. Venga, vamos para allá Ahora ya no sé si llegaré allí o qué, pero bueno qué, tío? Vale ¡Oh, qué guapo, tío! La realidad virtual está aumentada. <ríe> Ve. cuál de ellos, tío? este mismo, no? Aquí parece que hay algo, ¿eh? Voy a dar primero allí A ver, allí arriba que hay me parece otro rayo de eso Sí Y no sé, lo mismo hay que apuntar Venga, vamos a probar ¿Vale? Ok Este está apuntando mal, claro Uno tendrá que apuntar aquí Y el otro al otro Perfecto Bueno, vamos a por el otro Vamos, oh, que currelo hay aquí, ¿no? Venga este aquí, ahora, vale Y este, ¡ay! Vale ¿Me tiro al otro ya o qué? A ver, hombre Venga, yo creo que vamos bien, ¿eh? Y ahora, ¿qué hacemos? Uf, complicadita, ¿no? Madre mía, qué follón. Si le da energía a ese, sí. Le da energía a este, yo creo que, que deben de ir a esos dos, ¿vale? Que no sé cómo voy a llegar aquí. ¿Llegaré o no llegaré? Tengo que llegar. A ver. Ok. Imagino que uno tiene que ir aquí. Ok. Y a ver el otro. ¿cómo lo quito de ahí. No, no tengo como claro. A ver. No. ¿Y este? A ver. ¿Este no se puede romper o qué pasa? Nope. A ver Es que lo que no sé si me llegará este rayito. No sé dónde llegará, tío. Está estorbando ahí. A ver, voy a hacer aquí. No sé. Vamos a ver. ¿Cómo le doy yo al otro, tío? Ok, vamos a ver, vamos a ver si llega. No llega. Mm, se me complica. Entonces, este para dónde va, tío. No entiendo. Puede ser ¿Cómo quito este? No me cuadra el asunto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Este... A ver ¿Este no ha servido para algo o qué pasa? Para nada, este no sirve para nada Está ahí estorbando Yo creo que es este ¿eh? Que tenemos que, que mover porque es el único que llega. Ahí. Venga. Pues no me falta uno. Ah, claro, no le llega. No le llega, no le llega. Pues ves cómo lo hacemos, tío. Se me está complicando el asunto. Este me estorba. Este me estorba aquí. Cómo bajarlo Vale, este no ha dejado De funcionar Bueno Voy a ver, voy a ver, ya tengo la solución Creo Ahí, yo creo que tiene que ir Ahí, perfecto Y ahora sí Ahora sí, chavales. Era tan simple como eso. Ojo, ojo, la novela. Despierta, amor mío. Los soldados vienen a por ti, a por que me lleven con ellos. Ya no tengo miedo. Madre mía, chavales. de que puedas decir nada. Entonces, no me lo esperaba yo, ¿eh? Es? Que ya están aquí. No es el momento. A ver cómo lo hacemos esto. Porque no tengo ni idea, alguno tiene que apuntar para allá. ¿Y para qué, tío? A ver, que tira por aquí. Ah. Ok. A ver, pues necesitamos acá de allí. Al umbral A ver. Ahí. Vamos a salir ahora. De aquí. Allí no llego. Algo nos falla. Ese está bien, ¿no? A ver, acá, es de allí. Está apuntando al de arriba. A ver, ahora como vuelvo, tío. estar tener un camino de vuelta. Porque para allá no voy a llegar. ¡Dop! ¡No! Una malilla temporal. <ríe> Vamos, vamos a ver cómo lo hacemos estos chavales Los rayitos ¿Y cómo vuelvo? Vamos a ver A lo mejor el, el otro rayo A lo mejor este Tendría que estar apuntando para acá primero Para yo darme la vuelta Si no, no... No le voy a poder A ver Estamos aquí echándole un vistazo a esto Nada fácil el puzzle Así que vamos a ver Tranquila A ver, aquí tenemos otro, otro camino Pero Ahí estamos, ese de ahí, ¿eh? Vale, alumbramos aquí Nos Damos un paseíto por allí No sé, y luego venimos para acá y cambiamos Otra cosa Venga, por aquí llegamos antes Yo creo, otra vez de vuelta Ok Venga, movemos el rayito Este mismo Ahora sí podemos volver para atrás. Vale. Está guapo esto, ¿eh? Muy novedoso. El modo puzzle este Venga. Y ahora este. Al de arriba. Ahí, perfecto. Perfect. He dicho perfect. Ok. ¿Qué os parece, chavales? Ya tenemos la escalera. Bueno, vamos a ver. Vex, me estoy acercando al paquete de datos. Ya lo veo. Está encriptado. No mía, el paquete de datos. Problemas. No, no te caiga. Lo tenemos. Tengo los Ufa. datos. Te los mando. Bueno, bueno, eh. Prueba conseguida. Vamos a ver qué pasa. ¿Regla del ánimo o qué pasa? Chica. Ahí. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? El caballo y. Ahí, pues estupendo. A nuestro Aibol. Misterio ahí descubierto Bien, trofeo ganado No es un error Es un acierto <risa> <risa> yeah, pues Estupendo, ¿eh? Aro? Yo veía aquí cositas raras, Digo, ¿qué es esto? ¡No! Ok No hay más nada por aquí La ruina esta Yo creo que no, ¿eh? Miramos el mapilla o algo Vale Ojo aquí con el Con el casco, ¿eh? Luego tenemos aquí un montón de. También de. Estaría bien ir a por ellos, digo yo. Los tesorillos, estos. Tampoco, muy lejos, no nos... no nos pilla, ¿no? Ahí con el caballito, yo creo que llegaremos. Y fijaros, este que nos ha dado ahí un trofeo y todo, ¿eh? No sé qué poca broma. Venga, hasta que llegamos a lo de los hijos de Rana, nos va a costar un poquillo, pero bueno. Vamos a ver si podemos Encontrar algún tesorillo Que yo creo que es buena opción Leicester Sire Ok Monasterio de Leicester Tuvimos por aquí la otra vez Así que Y luego a ver Tenemos aquí Esta creo que es la de La que tengo que matar, eh Está por ahí, a lo mejor En Cambridge, o yo que sé Vale Tenemos ahí bastantes tesorillos Y torres por descubrir Venga, vamos a por estos tesorillos Y luego ya nos vamos para aquí, para esta torre De acuerdo Tengo aquí otro puede marcar también? Sí, pues sí podemos hacer bastante marcadores Eso está bien Bueno, tres nada más Porque me ha quitado el de la torre ahora mismo Pero muy bien Por lo menos hemos marcado Los tres tesorillos Luego marcamos otra vez La torre y ya está Eso creo Creo que nos viene muy bien Sincronizar Y puede ser una opción Lo malo que se nos va a hacer Largo el camino Pero bueno Hasta que lleguemos A los hijos de Ragnar no va a costar un pelín. Bueno, vale. ahí tenemos nuestros marcadores ya. Puesto en el mapa que se ve en la brújula y todo. Así que muy bien. Lo único es que hay muchos marcadores, hay mucha historieta ahí. Pero bueno. Poquito a poco, pues iremos haciendo misiones. Así que vamos a ver. Vamos a dedicar la búsqueda de tesorillos. Nada, vale, pasando de. Exactamente, lo mismo aquí. Es... Aquí sí hay algo. ¿Conejillo? Buah. Se ha metido la madriguera. <ríe> aquí algunas veces hay cositas, pero no. Nah. Tenemos ahí de todo, de frambuesa, así que. Vamos a ver cómo bajamos, ¿eh? Poca broma. Uf. A mí me tengo que dar caballo por aquí o algo, ¿eh? No veo yo Digamos que va ahí abajo Pero no sé cómo bajar No, por aquí no, parece que haya camino, ¿eh, chavales? Va a llegar ahí abajo Pues nada Vamos por el otro lado Ya ver hasta dónde llegamos caer y okay. poquito a poco vamos bajando la montañita Muy de sigilo que mejor, por si acaso nos caemos tiene todo esto escalonado que viene muy bien para bajar montaña está muy bien pensado, eh de tener montaña y luego no poder atravesarla Y eso es un rollo En el day Deigo me pasaba No podía atravesar ciertos territorios Y... Era un rollo Venga, creo que tenemos que ir por el agua o algo Eh Ciervito Hay de todo aquí Uno que ha caído Voy a parar porque si no, luego lo pierdo Vale, flecha y cuero Pues bueno Y no aumenta ahí y... Ojo, que no ha visto, que no ha visto Cuidado Viene Uy, sí, le di ¡Sí va a parar el aguilla De cuero, pezuña de ciervo Y flecha de cazador Ok Yo creo que bien, ¿no? Venga, a ver si podemos nadar o algo Pillar una barquita o yo qué sé Eh Dios, ya me ha visto No agacharme Echarse, para que no, no, vea Venga, ya voy a pasar de ello <ríe> Vámonos para allá, ¿no? Que si no Ven, a nadar un poquito A ver, esto otro punto a favor, tío Que pueda cruzar los ríos y tal Ahí que no, nada sea un, Una limitación Muy bien, ¿eh? El juego. Tenemos un par de tesorillos por ahí. Cuidado, eh. Ojo, que me ha visto, tío. No sé. ¿Quién, tío? Hay algo por aquí, pero no sé qué es. ¿Esto qué? Tiene una serpiente, tú. <ríe> Serpentilla. ¡Viento! cuero. Había más, ¿eh? Que viene, A ver. Huevo de víbora. Ojo. ¿Y otra más o qué? A ver. Este escaldo ha tenido la brillante idea de trastornar su mente. ¿Qué pasa esto? Se queda el cofre. Un... Ay, la tierra, quitamos los el, el agua y el fuego, y, y ¿qué más las nubes. Calma, amigo, es posible que hayas comido algo que no te convenía demasiado. En no la sentadilla. bien. Y escribo mi saga, Gloria. Ah, un audaz corcel me ha salvado. Arre, ve con mi fiel compañera. Si no lo detengo yo, lo hará alguien o algo menos benévolo. No sé, Esperaré a que se agote. O matarlo o algo o qué. Ni idea, eh, chavales. Se ha vuelto loco. Soy mil veces más ¡Eh! fuerte que Thor. Nada puede detenerme. Es qué loco, ¿no? para tú este. este, es la valía Esparda. para tú el pollito. La no, que valía. No me siento los labios, ni la nariz. ¿Por qué arde tanto el sol? se ha tomado algo, ¿eh? Chungo, Dios, que nos lleva aquí el campamento este. Veremos a ver. Aquí vamos a tener que luchar, eh. En los vuelos, eh. Este lugar está muy vigilado. Mi cuerpo ha enfermado, pero mi perdurará. van a cargar. ¡Qué loco está! Ya ha muerto. No. vamos. Si Ayudarle uh -huh. uh -huh. este Eh, mi colega. ¡Destripa la rata! Ya no sé ni luchar. Cuidado. Cuidado que me mata. Uh -huh. ¿Dónde estás? Tengo que regresar Uf. contigo Yo, mi escudo, tío Tía, es... por aquel, ¿eh? Odio, odio, que no veo nada Tú no huyas, cobarde ¿Dónde estás? Tengo que regresar contigo. Eh, cuidado que viene <ríe> ¡Maldito! ¡Eh! ¡Toma! Yo que no hace el ninja. ¡Vale, el humo este! ¡Toma! Ea. Un gote de carbono, ¡ojo! Y algo roto. Contigo. Venga colega Os porto bien <ríe> Me enfrentaré a cualquiera que me rete Está que loco. dos o cuatro patas Dad la cara si os atrevéis No hay más saqueo ni nada A ver la ánfora esta ¿Qué es esto? ¿El arroz? Ah no, la harina esta Curamos un poco Voy a vomitar, Voy a vomitar. <risas> ok, si sí, este sí lo podemos saquear Venga Tendremos que llevarlo ahora con la mujer o algo Venga no sé A ver Dame una flechita por aquí Y un saqueo por aquí ¡Luchar! Tendréis el honor de formar parte de la vida. ¿eh? Como continúes así, vas a conseguir que te acaben matando. ¿Me oyes? ¡Aaah! ¡Alto y claro! ¡Ahora va! No le pega, ¿eh? ¡Lago! De nuevo que tendré que llevarte a rastras, ¿no? De repente me ha vencido una ola de cansancio. cansancio. ¡Estoy cansado! Sí. Ahora tengo que llevarlo. Pues venga. Estaba, tío, la, la mue. Nadie se resistirá al legado eterno que he forjado. 100, Como dijo un hombre sabio, resistirse, esmear contra el viento. Seguro que era por aquí, tío. martillo. Si sí, va no sé. a ser. era, ¿no? Pff. Este es otro de este que tenemos dorado, ¿eh? Creo otro tesoro, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que era por aquí Mi abajo. La ¿eh? está terminada. Y es la envidia de cuántos vinieron y cuántos están por venir. Tan lejos no he oído. Ni idea, tío. Oh. Ojalá mi madre pudiera verme. Bueno, a ver si llegamos. Ojalá mi madre pudiera verme. Dice, qué gracioso. Mi saga está terminada y es la era, de cuántos vinieron y cuántos están. Venga con él, lo coloco aquí ya, ¿no? Nunca debes estar en tierra. Venga, ahí te queda. <ríe> Venga. Ahora hablamos con esta. Tu Escaldo. Dioses, está muerto. No, pero debería. Esta vez los dioses discrepan conmigo. Échale agua en la cara y procura guardar las distancias. Su vomitona será monstruosa. Gracias por el consejo y por tomarte tantas molestias. Ahora me toca a mí. he oh. eh, completado evento del mundo el lamento de un Escaldo. Otro misterio, tío, parece. Saga comple completada. Queda bien, ¿no? Coger comida. Ok. Unos honguitos por aquí. Destrozo el trozo del campamento, a ¿eh? ver. <ríe> bueno, me imagino. Que tenemos que coger caballo y... Tengo ahí otro. 600 y a 300 metros. Tan lejos están, tío, los chismitos estos. Pues sí. Y yo para mí que aquí hay uno, ¿eh? Incluso ahí hay otro. Riqueza. Venga, voy a por este, pero que... No sé yo ya... Sí, ah, vale, los... Estos son misterios los que hemos ido los azulitos. Ok. Me interesa lo de riqueza, tío. A ver. Tengo aquí otro más, más brillante. No. A, A ver qué encontramos. Vemos aquí el campamento y no lo he visto. Mucho cuidado. A ver. Qué raro. Lo podemos guardar rápido. Ah no, en este momento no. O Saqueo por aquí. Esto de plata. Nunca viene mal. Vale. Ok. Pues no tengo ni idea, ¿eh? La, la riqueza donde puede estar Ni nada No tengo ni idea porque ya lo hemos Saqueado todo No me cuadra esto Pues nada, pues nos vamos Yo qué sé, tío nos marca muy bien, ¿no? Está muy bien, tío No sé Estoy ahí, ¿no? A 20 metros Y no lo veo Míralo dónde está, tío El cofre Vale, cuero y mineral de hierro Por 26, está muy bien Está muy bien Ahora sí nos vamos al otro lado Ok. Yo. Tenemos ahí el marcador. Esto va muy bien también, ¿eh? Tipo red de redesión que te lleve ahí automático. No sé si dará mucha vuelta o no, pero bueno. Creo que sí, que está dando mucha vuelta, ¿eh? No sé por qué, pero bueno. nos pegamos. Agárrate, agárrate muy. Ten cuidado, esa hoja no puede caer. Ag... ¿Qué le pasa Ten a la niña cuidado, esta? esa hoja no puede caer. Quédate ahí, no toques este árbol. De acuerdo. ¿Cómo te llamas? May. ¿Por qué te preocupas tanto por este árbol? No más quiere le pasa a la niña. Mi padre me dijo que volvería a casa antes de que cayese la última. Sí, pues. Pero ya solo queda una. Parece que no sí, vuelve, ¿eh? sin volver. Han pasado seis semanas, seis semanas desde que fue a Lincoln en busca de trabajo. Ojalá si hubiese quedado otra estación. Decía que los campos no iban a dar cosecha, pero podría haberlo intentado. No creo que vaya a volver, ¿eh? Vamos a ser claros y francos, pero que... Seis semanas son demasiado tiempo para dejar sola a una hija. Si fuese a volver, ya debería haberlo hecho. ¡Ay! ¡No! Puedes ah, vale hablar con la Puedes empezar a tu Dios o gritar a las estrellas. Pero el destino de tu padre se escribió hace mucho, como el mío y el tuyo. ¡Deja de hablar así! ¡Sí que va a volver! ¡Me lo prometió! ¡Vete! ¡Déjame en paz! Oh, lo mismo la tenemos que ya haber dicho que. como te prometió. ¿A qué le tiro la hoja? Si sí, la hoja está a punto de caer ya. ¿Aquí qué? ¿Hay algo en la casa o qué pasa aquí? Vale. Aquí otra cartita. El diario de Mae. Vale. Oh, padre, ¿dónde estás? Pues nada, otra cartita que hemos cogido, ¿vale? No veo más nada y No sé la riqueza que dice este ¿Dónde está? Pero bueno A ver, algo falla ahí Misterio ahí, no lo hemos, no lo hemos resuelto Lo mismo le tenemos que haber dicho que, que iba a volver No tengo ni idea, chaval Ahora ya la niña se ha quedado ahí todo ¿Qué le hago, tío? Dale la hoja. A ver, tío. No, eres mala persona. Te pedí que no lo hicieras. Oh. Es por tu propio bien, May. Tu padre querría que siguieses adelante con tu vida, no que la destruyas. Reciente ¿De experiencia, yo creo que bien. Déjame en paz y no vuelvas nunca. Así no que la niña, verte jamás. me llevo la hoja. Hoja vieja. Pobrecita la niña. Ni caballito, eh. Mira, pues estupendo. Venga, vámonos ya para. Para allí, que si no, no llegamos. Más riqueza y más historia en Benonis. Ojo aquí, eh, en Benonis. <ríe> Venga, ya que estamos, la riqueza. Vamos a marcarla. Vale. Pues vámonos Ahí te queda, niña A ver Monasterio este, cuidado Chau, le pega patada y todo Se le cansa la... Camina el caballo con los soldados, no me fío ni un pelo Yo menos no, ni cuidado, eh Cuidado ahí, el caballero ese No sé si tengo que enfrentarme a él No tengo ni idea, lo mismo nos mata Vamos, vamos Yo creo A ver si tenemos un puente por aquí Cuidado, eh su oh, caballo Ojo aquí eh Bueno aquí está el marcador A ver aquí Encuentro Oigo algo está por ahí arriba o? Quirosa Vamos a vamos, ver ¿eh? ¿Por qué sale ahí abajo? No, no entiendo Aquí alguna Algo No sé No tengo ni idea A ver si vemos algo desde aquí arriba, tío El marcador lo podría quitar No sé eh, Tío, aquí ni nada Hay un poquito de hierro y tal, pero Aquí no hay ningún tesoro ni nada Me marca abajo Es que no entiendo por qué me marca abajo la el tesoro, vale Ay, hay una escalera aquí, parece, tío Detrás mía No sé Estuvo el porrazo que voy a pegar yo de aquí Para, para, para la No me ha quitado mucho A ver si encuentro la escalera, ¿no? A ver, algo por aquí, por la ruina esta Así que no lo veo, ¿eh? No tengo ni idea A ver Eso que era, tío Eso que eso no ¿Esto qué? Y algo ahí abajo Misterioso esto Todo Tío, yo creo que aquí cómo se rompía? ¿Es ser la... echándole peso o algo, no? ¿O tirándome de ahí de lo alto? ¿O qué pasa? No veo nada, ¿eh? Vamos a ver la escalera Pero que... Voy a tirar de tirar aquí lo alto. No tengo ni idea, chavales. Aquí un saqueo. Vale, día de plata. A ver. A ver mi idea es tirarme de aquí para allá, pero es que no sé. O... ¡Ah! Esta isla de esa. Vale, vale. A ver dónde le podemos disparar. Ahí. Perfecto. Bien, bien. Ahora sí, tío. Puedo bajar ahí abajo Y algo más por aquí arriba ¿Vas a quedar seguro o no? me lleva esto Si sí, está ahí la atalaya Entonces, bien, vamos a por la atalaya Supongo Vamos a ver cómo llego allí Ahí, perfecto Sube Acá tenemos dos caminos El Mismo me da uno que otro, ¿no? Ok no me acordaba lo de la atalaya esta alguna. Bueno, bueno, bueno, bueno no. Bueno, bueno, bueno, bueno, chavales Sincronizamos La Atalaya conseguida nos viene muy bien. Mucha niebla y poca luz, pero bueno. Hasta la haya conseguida. Ahí. Sincronización completado, ¿vale? Y nos va descubriendo ahí muchas cositas. Pues nada, nosotros nos vamos a a... Y el agujero donde hemos hecho, ¿no? Puedo tirar ahí otra vez Venga, me tiró, ¿no? Damos el salto de fe Ok Y vamos otra vez para allá Y parece que hay otro camino, ¿no? Ok Y algo, ¿eh? También pero en fin. Aquí, aquí, aquí. Tírate, tírate. Sin miedo. Venga. ¿Qué hago con esto? Ah, porque hay una puerta. Vale. Loro. Quieto. Ahí. A ver, cofrecillo. Toma, lingote de carbono tesoro obtenido, ahí ya tenemos cuatro de riqueza bueno, buena afuera no nos da nada arcilla, pues bueno ¿y esta qué pasa? está cerrada ¿no se abre? hay forma de abrirla, ¿no? bueno bueno, vamos por donde hemos venido digo yo Digo yo ¿Y ahora por dónde va? Tiene que haber Aquí hay alguna salida, ¿no? Digo yo A ver cómo llego ahí A ver Por ahí, por ahí más o menos, ¿no? Un poquito. Ahora para allá No va, oye bueno voy a intentarlo, eh, no. no, no lo hemos puesto muy bien, eh, no viene para acá o qué, tío, ¿por qué? no entiendo, No, para allá no, para allá no, para acá, debería dejar moverlo para adelante, ¿no? Pues no, tío, no me deja Vale para adelante A ver, a ver, ¿cómo lo hago, tío? Si no me deja colocarlo ahora Vaya tela A ver, eh, para allá no me deja pa acá tampoco, para la derecha Qué mal pues Tenemos que subir de aquí de alguna manera, ¿eh? Ah, a ver Toda huerta aquí al... Archimestria Es que... <ríe> Qué poca broma Para subir ahí arriba ¡Cala! Claro, hombre <ríe> Qué torpe estamos Venga, yo creo que ese ya está Vamos a ver el puntito ese Ya que ya... Pues todavía tengo ahí el... El de ese tío Tiene que haber otra Otra entrada O algo Y aquí hay otra también En fin Le van a dar, ¿eh? A la riqueza esta Y vamos a ir Artefacto Vamos a poner algún artefacto A ver qué tal Aquí hay varios, pero Al momento voy a pasar de ello Un 3 Ah, claro, porque me han marcado aquí mucho Fuera Quiero quitarlo, ¿cómo lo quito? Creo que marqué el otro Bueno Voy a quitar este Pero no me lo quita Ahí, uno Ahí, al uno Pues venga, vámonos Vámonos, caballito No veo mucho, pero bueno Parece que está anocheciendo Este no duerme, ni nada. Y la peña ahí en los campos Cabala. la ovejita Bueno, bueno Menudo paisaje tenemos, chavales Yo sí, ya, yo tengo que tirar ya para allá, ¿eh? Caballito, espero que sepa nada, ¿eh? No te va a ahogar Bueno, no sabe nada El caballo no sabe nada sí, Tenemos aquí una interrogación también Vamos a ver Ojo aquí, ¿eh? Esos son malos, tío Están en rojo, son malos Yo me los tengo que cargar Vale, para liberar al otro, supongo A ver si podemos asesinar o algo No, el de este no me La capucha Ah, no, pues Se van, eh Hacer paso de asesinarlos a ver este que pasa. Ah, se ve amigo, creo. Ventana. Ah, no, no, no. Otro parecido. Saber que se estas tierras? Vamos a ver qué nos Te cuenta. Seguro que el gasto merece la pena. Venga. Nos pide 30 monedas, pero bueno. Sí, muy bien. <ríe> Equipo, libro. Pss, ¿Qué le damos? Misterio. No tengo ni idea. No el equipo mismamente. ¿Qué? Deja que te muestre una cosa en tu mapa. Vale. No, puntos de interés. Ojo. Ah, ya lo voy comprendiendo. ¿Dónde me la ha marcado? No sé, pero. Deja que te muestre algo en tu mapa. Puede ser esto, ¿no? ¿O, o qué? Un poquillo confundido, pero bueno. Se si ha hablado otra vez, pues la puedes preguntar otra vez, me imagino, por, por otra cosa. Vale. Y allí la interrogación. A ver, oye Venga. Así encontramos la interrogación esta. Aquí me sale otra puerta de pero bueno. Ay, mira, otro. Ya me estoy liando yo, ¿eh? A ver. Por ahora no tengo nada más que contar. Vale, es eh, el mismo, ¿eh? Como si fuera el mismo. El otro, pero como si fuera el mismo, ¿vale? Ok. Pues vaya. A no tengo ya marcado, eh, madre mía Y arriba Pues vamos, arroyuelo para arriba Una de desconfianza, ojo Salta caballo Espero que me ven Esto, tío, está ahí en la cabaña. Bueno, tengo que, que entrar ahí, eh. Entrar ahí. No se han guardado rápido. Ahí. Venga, vamos a Llevo la capa, así que. a no ser sé, algún cofre que hay ahí. Ojo, pues hay un par de ellos y chungo, eh. Hay niños y todo. ¡Ay, mamá! Me están viendo por el otro lado. Sí, es que yo ¡Vas a morir! O tal vez no. Amigo. Cuidado con esto que explota. para De cazador Vamos queriendo luz, ¿vale? Una flechita de cazador Por aquí Ah, mezclarse <risa> No, no, no queremos mezclarlo Parecía que había algo también, pero bueno Ojo aquí con el luz Saqueamos cofre Una Otra nota órdenes, más de mortero, mineral yo creo que ve así que venga, a ver qué más tenemos por ahí muchas interrogaciones que no quiero otro artefacto bueno, vamos a intentar ir a por él, ¿no? A ver... Vamos a salir de aquí... Muy lejos... Y para escondernos... <ríe> Me llevo tu caballo, hombre. Pues bueno, no. vamos. Algo, ¿eh? Voy a estar por arriba Sí Pues venga, vamos a sacar la máscara Y también podríamos, pero bueno Ya que vamos por aquí A ver el artefacto pasado el artefacto? ¿O oh, qué pasa? ¿Por qué no suena? Creo que está aquí, ¿no? ¿O qué? ¡Ay, ¡Ay, ay, ay! Madre mía, chavales Está por aquí, pero no lo encuentro Ya estamos Me alejo, ya deja de sonar. Qué raro, tío. Aquí me vuelve a sonar otra vez un poquito, pero es que no. No lo veo. ¿Qué puede ser, tío? Cosa más rara Que suena ahí, tío Pero no, no veo nada Ah, es esto Es esto Vale, aquí una máscara Vale, vale, artefacto romano obtenido Bien, bien, ya tenemos uno. Perfecto, tío, menos mal. Artefacto romano. Guay, guay. Vale, el códice por aquí. Bueno, la base de datos. Hola, muy buenas. Bienvenido. Que tenemos por aquí. Enemigos, el asaltante y el pícaro. Ok Un montón de peña, eh, jope. Qué inventario. La bolsa. Vale, que le hacemos a la bolsa Ah, esto bueno, lo tenemos nuevo, el artefacto romano Debería llevarlo a Ravenstorp ¿A Alguien los querrá, vale Tenemos que llevarlo allí a nuestro A nuestra base, ¿vale? A nuestro pueblo Vale Yo le voy a dar otro signo al punto Ahí Y que tire por donde quiera Ahora parece que está tirando por aquí Vale, el ataque ligero Así que muy bien Bueno, a ver cómo bajamos ahora Sin matarnos como antes Baja Bájate Ahí Venga, ahora sí ¿Me llevo el caballo este o.? Nada, chulo. Y hemos robado ahí tipo red de redesión. Así que. Esto es un misterio. Ya. Hay muchos misterios ya. Venga, que no llegamos a los hijos de Rana, ¿eh? <ríe> Madre mía, chaval. A ver ahora cómo bajo de aquí. Venga, parece que vamos bien. Pues Está descansando o qué? No sé. Pobrecito Vale Una dona Una dona Pues nada ¿Dónde tengo marcado? Ya no sé ni dónde tengo marcado Allí, por aquí Buah. Ok hay que quitarlo, tío. Este me tiene ya loco el marcador este. ¿En serio? Con la riqueza ahí. Eliminar todos los marcadores. Ahí, hombre. Buah, chaval. No hay tesoros por aquí ni nada. Vale. Misterio y... Y artefacto. Vamos a ver el artefacto. A ver si lo encontramos O sea, da igual difícil que el de antes, no, vea Me marca Ahí en el agua, en el puente Ojo, ojo Aquí hay viene. Ojo Lía de osos, tío Más no, vale que me busque un sitio alto, eh Como venga el oso me va a reventar Ahí, buscate un sitio alto. Ahora no le doy. A ver. Ay, se me ha movido. Toma el bajosito. 65. Los juegos de, del plus. Pues. Se supone que habrán salido, ¿no? ¿Eh? Uy, que se ha movido Me ha esquivado la flecha No me chille <ríe> Al menos tengo un osito Por aquí <ríe> A ver el otro si no me ve No me fío ni un pelo Ay, que me ha visto ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Oh, Dios, ¡Que me mata, tío! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Que no tengo para curarme ni nada! ¡Joder, viene el oso! <risa> ¡Ay, que viene el oso! A ver, aquí... Encontramos, no sé... Te... Seguramente tendré que ir para arriba, ¿no? Ahí, a ver, buceo... ahí ahora, abajo Venga, vamos a bucear A ver qué encuentro aquí Saqueo Saqueo Yo creo que ya está, ¿no? Hay un cadáver que hay Vale Yo creo que sí Misterio, que voy a pasar ya del misterio. Ya me voy a por la de esta. Estamos ya ahí cerquita del otro. Y si no, no llegamos, chavales. Mira aquí cuántos tesoros nos hemos dejado por ahí, eh. Pero bueno. Poco se habla. Es que sigo oyendo algo, eh. Vamos a otro cofre. No veo nada por aquí, pero... Eso ya lo hemos saqueado, ¿vale? No veo nada, pero... Yo para mí que sonaba algo, ¿vale? Vale. Bueno. Yo escucho algo ahí. Suena eso como a cofre, como a tesorillo, a ver. no bueno, se ve nada por aquí. La ruina por aquí no sube. El oso está por allí dando vueltas. Yo no me lo puedo. A ver. Y habrá algo. Te damos flechas, si no... Y ahora no se va de, de su amigo. A ver, ahora no, no, no me deja saquearlo. Cinco flechas, no me lo voy a matar. cinco flechas no lo mato a los... A ver si llego allí, si no, pues nada. Venga. ¿Hay algo por aquí? No parece. Arriba echan vistazo, pero que no parece Paloma y un de estos aquí. Ay, mira, recoger. Mismo esto lo que sonaba. Otra cosa, 41 metros. Tengo también ahí un tesoro. ¿Qué pasa? Ni idea. pasar ya, eh, chavales tesoro y rayo que esto no se acaba nunca aquí para allá ahí arriba madre mía ya que estoy aquí me tiro, ¿no? yo no veo más nada así que lo mismo hay algo por ahí debajo no tengo ni idea Vámonos Ahí cual pescadillo que Por cierto tengo ganas de pescar, ¿eh? Mira, mira ahí los peces Como le pegue un flechazo a uno Míralos como saltan, tío Como me. Como me provocan Hasta pececillo ¡Toma, que le he dado! Ya tenemos pez. Chamarrón pequeña. Pues bueno. Vamos por otra. ¿Cómo corren? Venga, cober. Salen oyendo, tío. No sé si cómo le he dado esa. Buah, buah, chaval. Esto está lleno de truchas, tío. Madre mía, chaval. <ríe> no le doy ni una, pero bueno. Está lleno, ¿eh? ¿Qué te meto. <ríe> Menudo de yo con el arco Otra truchita Ah no, mira, pez gato Pez gato <ríe> Hola, Royal ah, Solo a una y media Llega, Quiero llegar a lo de Ragnar Este juego es muy largo Venga, vámonos el Pescado y todo, así que bien tiene que pararme por todos estos pueblos y todo, ¿eh? Pero Otra vez la niña Cuidado Cuidado, cuidado Venga, si no, no llegamos a lo del Ragnar este. Madre mía, por ahí A ver si llegamos, a ver si subimos Ok, esto es conectado Ok a ver, el, el gárgola, si hueca. Ven. En este juego hay un montón de sumisiones Hay un montón de búsquedas. Cuidado, cuidado. Cuidado que se cansa el caballo. Está con la estamina fatal. Pero no sé cómo alimentarlo para que corra más. Pero bueno. Vámonos. Hay un montón de buitres, ¿eh? ¿Hay alguna batalla o algo? Vamos a ver. ¿Qué ha ocurrido aquí? Estación descubierta, puesto el bilance de bardo. Vale. ¿Qué? Caballo por ahí también. ¿Qué hacemos? Calamos ya, ¿no? Venga, venga. Si no, ¿eh? Venga, ahí va Está, sintonizamos Perfecto Uy, Tenemos ya la montaña, la nieve y todo, ¿eh? Qué grandísimo el mapa también A todo esto Uy, Y el huracán también, tío Menuda tormenta Completada, estupendo 250 de experiencia Muy bien, a ver dónde vamos a morar Aquí En busca del otro Ahí en estos los puntitos ya que nos va abriendo, ¿vale? Que hemos visto al sincronizar Aquí otra abadía Pero nosotros nos vamos aquí A buscarlo y de rana Venga, me tiro estamos cuidado aquí y dónde está ¿Me tengo aquí 120 metros me dice no Vamos para allá no no puede ser y a la izquierda Allí. Pues venga, vámonos. No, voy vamos a mandar para allá. Va. Ahí. Me llamo aquí en línea recta porque si no. Vamos a hablar ahora que no pueda pasar con el caballo. Sí, sí podemos. Colina vamos bajando por aquí Con cuidado Eh Bien, tío Ni idea, no me paro, que si no okay. 500 metros, vamos a ver Medio kilómetro De nada Se meten esta gente, tío, eh. Los hijos de Ranna. Y el Sigur también. Estamos perdido El Sigur se fue y ya.. Y ya no ha vuelto. Cuidado, aquí no nos estrellemos. Ojo aquí los, camp los campos de la banda Interrogaciones y tal. Esto. Es una especie. Me recuerda mucho al de A ver cuando ahí vamos con el caballo. Mira un lobo blanco, tío. O yo qué sé. Uy, que no le he dado Le quería dar la cabeza Al cuello Vale Al lobo Es un flecha, eh Pero bueno Ojo ese Ojo Toma Patado Ay, ahora sí me ha dado lo visto <ríe> Bien, recupera la vida y pillamos garra de lobo <ríe> ¿Cómo me paro, tío? ¿Cómo me gusta pararme? Venga, caballo, ven, no te quedes ahí arriba Vale, ven, vamos Ha visto los lobos, vale, y... Cerquita, ¿no? Sale el cuervo. Venga, vamos a utilizar el cuervo. Venga. Muéstrame qué hay por ahí. A ver, encontramos por aquí el rana o qué pasa. Vale. las orillas escondidas y tal. Y como una escalera para abajo. Ahí Dentro de la casa, tío Vale, lo mismo de siempre Tesorillo Me dice que vuelva para atrás No lo sé Ahí en la zona esa Yo creo que es lo que tenemos que marcar, ¿vale? A ver, vuelve para atrás, cuerpito Ahí Marcamos ahí si acaso la, la entrada esta, ¿no? A ver o estático Ahí ha ido. Duro <ríe> que lo he marcado, pero bueno. Vale. Ok. No sé ni dónde estoy ni dónde me ha dejado. Y para arriba, ¿no? Aquí no. Venga. Pues, Tienen pinta de que es la ciudad esta, ¿eh? No sé, aquí vamos a ver si me atacan o qué. ¿Tuviste tengo idea? Chiso. Padre. Qué guapo. A ver, esto si me ataca o no me ataca. Están construyendo barquitos por sí, el estar aquí con los hijos de Ragnar. Eh, pues venga, vamos a ver si lo encontramos. Ok. Ya está el Reptón. Perfecto. No te muevas. Ya estamos con los pegos. Por favor. están torturando ahí a uno. ¿Quién se presenta ante Ibar? ¿Eres el Drenger de Sigurd? Ah, Igor. Igor. Como sigas, mancharás el suelo. Le vendrá bien algo de color. ¿Quiénes son? Espías. Haciéndose pasar por labriegos. Y revueltos. Una horca. De este pequeñín rabioso. Hubo un tiempo. En el que al enemigo se lo mataba en el campo de batalla Y a nadie se le ocurría Enviar espías Madre mía ¿la que le están liando Y ahora nos damos la mano y negociamos No es lo mío no, Yo lo veo Me gusta azotarnos Hasta que lloran es ya, Este es malísimo, sádico, tío Madre mía ¿Eh? Libre este está un hijo de rana o qué randa, okay, tío. Este está ciego. ¿Le bueno, paga? Chico. lo tiene ahí Eres como... libre cerdito sajón. Vete a corretear por los campos de Mercia. Madre mía. No creo yo que se corra mucho. Yo habría tenido más piedad. <ríe> <ríe> Sígueme. Te enseñaré el sitio. Madre mía, chaval. ¿Cómo se llama este lugar? Yo lo llamo Estercolero. Los mercianos, Repton, sus reyes más respetados están enterrados bajo la iglesia. Imagina cómo lloraron cuando los echamos Has clavado tu cuchillo en el corazón de este reino ¿Tú lo has Chungo, eh. Tenemos a los nobles sajones haciendo cola con los labios apretados Listos para besarnos el culo Los únicos que se resisten son el rey Burgred y su zen de la guerra Leofrid Pero mi hermano ya está tramando un plan Supongo que es allí donde encontraré a mi hermano Eso es, Uba y Sigurd son unos charlatanes Quizá quieras limpiarte la cera de las orejas. Pues aquí hablan todo, a ver. Está por los codos. Esos son charlatanes. Vamos, vamos a ver este de donde nos lleva. Okay, no me aquí tomes la tienda. por idiota, Uba. Sé que Burgred. No me iré a ninguna parte. Vale, vale. Tienes al rey arrinconado gracias a mí, a mis hombres. Y por eso has recibido tu pago. Pero tu recompensa no cambiará Porque hayas olisqueado nuestra plata Olvidas que soy mercenaria Exijo cuanto quiero Y me cobro lo que se me debe Tranquilízate. Como sigas diciendo mamarrachadas Te arranco la lengua y te la meto por el culo Venga, <risa> largo Uh, esta Qué chunga El hijo de Ragnar Lodbrok, No debería regatear con plata Pero no te preocupes, Uva. Tengo los guerreros que necesitas. Sí, ya lo si encontraré encontrado los este de ellos, No tengo temor alguno. Hei por Matalobos. Has llegado en el momento. Igual Matalobos, eh. Además Eivor Eivor que a matar un par de ellos por el camino. Y cuando lo tengamos, coronaremos a otro. A este, nuestro querido Cen Seowulf. Jamás pedí ocupar ese trono, pero es lo que merece. Cen Seowulf, un hombre justo que gobierne a su Y otro que era Billowulf, ¿no? Sacaron una peli del Brio-Wulf. Vamos a ver. ¿Podrás gobernar un reino? ¿Tienes lo necesario para ser rey? Algún día, espero. Por ahora al menos hemos alcanzado un acuerdo. El rey ha rechazado nuestras ofertas de paz. seo Ulf quiere cambiar eso. Será un nuevo rey para una nueva Inglaterra. Ahora mismo, Burgred está recluido en su fortaleza de Tamworth. Es su último bastión. Otro es pero más al sur. Llevamos semanas asediándola en vano. Ya basta de llamar a la puerta. Es la hora de reducir las tillas. Si tomamos Tamworth, destronamos a Burgred y coronamos a seoulf este condado será nuestro. Y pronto toda mercia. Solo destronarlo. Lo repetiré cuantas veces haga falta. Burgred debe salir ileso. Mi legitimidad como rey depende de ello. Oh, le quitas toda la gracia a la guerra, Sajón. No todas las victorias deben terminar con un rey muerto. Ah, pero así es más divertido. Su voluntad es justa, Ibar, y la respetaremos. Seoul ha traicionado a su rey. Tal vez nos traicione a nosotros. ¿Por qué confiar en él? ¿Cómo puedo responderte a eso esperando que me creas? Tan solo quiero lo mejor para el pueblo de Mercia. Y quiero lo mejor para mi hijo. En la Mercia de Burgred, donde daneses y sajones se matan día tras día. Eso es imposible. Lo que tiene la guerra. Es un buen plan, hermano. Ya estoy a punto para la batalla. Cierto. Pero recuerda, nosotros también tenemos algo que ganar. Una alianza entre mi clan y la corona de Mercia. Ayúdanos a entronar a este hombre y te aseguro que la tendrás. Los aguerridos hijos de Ragnar, braman! cual estruendo de lanzas y escudos, que caiga la tormenta de flechas, empieza la batalla. ¡Ah! No me habías dicho que era poeta. Voy a mear. Tenemos un campamento de avanzada al norte de Tangworth. ¿Nos acompañas? Ve tú delante. Disfruta de las vistas de Repton, si quieres. Cuando quieras partir, estaremos en los muelles. Me alegra que hayáis venido tu hermano y tú. Aunque sea para traer algo de serenidad. Tranquilo, Sheo Todos tenemos algo que ganar. Y esto hará que te recuerden por los siglos de los siglos. Por las razones equivocadas, me temo. Bueno. La saga del Coronarrayas, historia iniciada. Supongo que será la historia principal, ¿vale? Un pueblo animado. <risa> sí. Claro, aquí... Tenemos de todo Hasta que nos hagamos con el pueblito este Ya tengo señalado ahí... Lo del cuervo Ay, pero hay una atalaya, eh Sin sincronizar Me voy para la atalaya No sé dónde está Allí Vamos para allá A ver... No llegamos ahí. Uh -huh. Certito esto, ¿eh? Venga. Un poquito para arriba ya. Ahí por las cornisas. Cuidado que no nos caigamos. Ok. Vamos a ver cómo llego ahí okay. Cuidado aquí, eh No sé cómo llegar No me pegue la torta Vale Muy importante todo esto, eh Lo de sincronizar la atalaya No se olvide, chavales perfecto Vale Sincronización completada Nuevos puntos de interés 250 puntos de experiencia No zinga, No zingan forest Ah, no, no cingan Esto. <ríe> Ojo. Ah, una foto, tío. Que ha echado por ahí un colega. <ríe> Madre mía, qué guapo, tío. Ahí con la cabeza todo cortada. La batía de vuelo Vale, hay que sacar eso. Y todo eso y todo esto. Yo qué sé, todo lo que nos descubre, ¿vale? Vamos a hablar aquí con el coleguita este. Reunirse con Sigur en Repton Donde Ibar y Uba Los hijos de Ragnar conspiran para derrocar al rey de Mercia Hablar con Uba Este va a iniciar ahí un, Una batalla por algún río o algo No sé dónde irá Norumbria. Mercia ese Anglia Oriental Bueno Aquí vamos bien eh, Pues nada A ver dónde está el Ahí, ahí, ahí está el, el pajar. Pues vamos, allá. Let's go. Cogemos una flechita, que vamos, tieso. Hay una flecha. Ahí. Dame flechita, hombre. Tres nada más, pues bueno. ¿Qué hacemos? por aquí mismo. Tocando las campanas, ¿eh? No sé por qué Por quién dobla las campanas, pero ¡Juego ¡Oh, con las bombas! Y arriba seguro que hay algo, ¿no? Bueno, den. A ver si pillamos alguna flechilla más Y si no, pues Seguimos Y hay lancillas también <ríe> Mucha arma, mucha arma Aquí, aquí, aquí que necesitamos flechitas, tenemos 14. Poca flecha, pero bueno. Al máximo. Ok. Es grande, ¿eh? Este asentamiento sí es grande, ¿eh? La aldea está. ¿Qué hago? Me tiro para abajo. Sí, estos estaban ahí para abajo, creo, ¿eh? ¡Hola amigo Bien, hermano, no me he hecho daño Aquí otra torrecilla Ponte viaje rápido en el mapa del mundo Vale, muy bien Mismo habría que Explorar esto un poquito Antes de ir para abajo No parece que haya nada, eh No parece Simbolito este y, y poco más. Una torreta aquí todo destruida. Bueno, hey. vamos a ver si llegamos. Habla con uva. Esto vamos Vamos a ir de batalla, eh. Este tiene toda la este. Pinta. Llevado vamos a ir de batalla. Inundaremos los campos. Bueno. Iburgred llorará cuando vea lo que el futuro le depara a este reino. Este quiere pelear ya, eh. Los otros se van o qué? Se van por ahí los los drakas. Bueno, vamos a hablar con este hombre. Eibor, el Uva. ¿Tienes el hacha afilada? Bueno, ahí anda. las lanzas y también los escudos. Me alegro de tenerte con nosotros. Es un honor luchar junto a tales leyendas. Tan solo conocía vuestras conquistas. Pero ahora puedo vivirlas Tejeremos juntos nuestras sagas Hilo tras hilo Vamos muchacho Eres un blando Pero en el yunque de la guerra forjaremos no a un hombre falta luchar para ser un... ¡Mueve el culo! <risa> Calma Ibar La batalla no es aquí El Ibar chunguillo, luego, eh uh. Este crío de guerrero no tiene nada Un chico que resulta ser hijo de Sheolf. ¿Por qué no está en sus aposentos? El futuro rey quiere un heredero curtido en la guerra Es hora de que demuestre lo que vale Sí, pero había que entrenarlo primero, ¿no? Antes de llevarlo directamente a la guerra Que va a morir a la guerra Esto es una mala idea Poner a un chaval que apesta a miedo medio de una manada de lobos no es el ideal de entrenamiento Claro ¿Eso es lo que quiere Seúl. Bueno, tampoco es que fuera muy concreto ¡Ibar! Se viene con nosotros Y si le ocurre algo a este mocoso Yo mismo asumiré el castigo que imponga nuestro futuro rey Pues querrá cortarte la cabeza <risa> <risa> ¿Has oído, muchacho? Como te mueras, también tendré que matar a tu padre Voy eh, a viajar a Tangwar, ¿vale? Hay un largo hasta ok No veo nada por aquí, pasa saquear ni nada. Ok Lo tendré en cuenta. Con que tengas cuidado. Hueles eso, Silver? A envidia. ¿Que si envidia van, Se van que se van, ya se ya van. <ríe> <feo>. <ríe> que se si van. Que se si van, que se van sin mí. <ríe> A ver cómo puedo grabar Principal Guardar Bueno, también tenía la La partida Guardado automático Pero bueno, me gusta más este Vale Ya se ha guardado en el servidor de la nube Ok Y ya tenemos la misión de los hijos de, de Rana Pero tendremos que ir a Taskworld Tal cual que no sé dónde está, vale <risa> No tengo ni idea. aquí, una vida de vuelo. No sé dónde está, ¿vale? El tal No lo descubramos. Pues llevaremos. Y nos quedan aquí un montón de atalayas, ¿eh? Pues sin sincronizar, ojo. Un montón. Mira, pues estupendo. Vale, espero que haya gustado el vídeo de hoy Nos vamos a despedir por aquí ¿El hace el hijo de Hemos hecho bastantes cositas Y tesoritos y de todo Misterios y de todo, así que muy bien Le vamos cogiendo el rollo un poquito al juego A ver si cambiamos de armas O algo, vale Así que nos vemos en la próxima Un saludito para todos, Peñita Chao, chao